a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os voy a mostrar los primeros lances, los primeros diamantes y algún troll En la nueva reserva del rancho del arroyo Y sin más preámbulo, comenzamos Vemos allí cómo va huyendo un muflón, es un nivel 5 Vamos a intentar el lance desde aquí en la oída A ver si podemos cogerle bien Apuntamos Disparamos, le hemos dado. A ver, otro disparo. También le hemos dado. Le hemos dado los dos disparos. Vamos a, a recogerlo en nuestro primer bufón, en este mapa de rancho del Arroyo, aquí en México. Las sensaciones que tengo son buenas, son que hay poca visibilidad en esta zona, sí, pero la la vegetación nos impide... Nos impide ver mucho, por eso nos sale el aviso de que sigamos las huellas Y bueno, vemos que ha sido abatido Venía yo persiguiendo ya al, al muflón Y a ver qué puntuación nos nos arroja La verdad es que no estoy muy muy contento con los disparos Porque creo que no le he dado bien Aunque hemos impactado, ya no sé si le hemos dado en en órgano vital o no Ah, vemos que ¿no? vemos que el sangrado es muy, muy muy pequeño ahora solamente nos falta ver la, la puntuación que nos arroja eh, escuchamos ahí los pavos vamos a ver si el perrete nos encuentra en nuestro animal tiene que estar por esta zona vamos a ver no vemos nada con la vegetación como hemos dicho y hay que tener cuidado con los cactus que en cuanto lo rozamos pues nos, nos va quitando esa luz ¿eh? es otro otro que encontramos en este nuevo mapa vamos a ver no ya por corre mucho yo creo que hemos vamos a tener una penalización en, en la pieza ya lo vemos allí ya vemos el contorno oceán y vamos a a descubrir la puntuación que tiene un oro 172.50 nos hemos fastidiado un diamante más un diamante bonito le hemos fastidiado el primer tiro en carne y el segundo le hemos dado también así que, que bueno, de todas maneras vamos a desecarlo porque tiene una, una cuerna preciosa y pondremos pondremos el mapa a ver qué ¿veis ahí donde ha sido abatido? en esa zona, voy a echar un poquito más para atrás, ha sido en el, en el sur del mapa y continuamos con, con la caza Tenemos ahí un lead legendario, está ahí andando en bucle, vamos a coger el solo king para hacer el lance, apuntamos a ver si cogemos el blanco y disparamos. Ha sido abatido, vamos a decir al perrete que, que lo busque, escuchamos ahí la, la llamada de advertencia de un pecari. como os decía antes la visibilidad aquí es bastante complicada pero bueno los lances son son bonitos que es lo que importa vamos a elogiar a perrete que no me baje mucho la amistad la verdad que tiene un color muy bonito un oro 27 con 50 hemos conseguido un troll no está mal pero que es muy bonito estaba perrete gruñendo vamos a, a disecarlo nuestro primer lince mexicano por poquito de diamante y ahora os pondré el mapa para que veáis la, la zona donde ha sido abatido. La verdad es que en esta reserva tiene bastante caza. Y, y de momento me está gustando. Vamos a ver si vemos con los primáticos algo. Y si no, pues seguimos con, con la caza. Hemos escuchado glutear gru un pavo. Y ahí lo vemos. Tenemos un nivel 3. Cogemos el 22 apuntamos y disparamos ha sido batido la verdad es que, que cazar pavos es, es muy fácil son animales que se cazan muy bien veis lo que os decía antes en cuanto hemos rozado el, el cactus pues nos quita un poquito salud así que tened cuidado el perrete ya nos está llamando vamos a elogiarlo un poquito y vamos a ver qué puntuación nos, nos arroja nuestro pavo nivel 3 yo creo que si da diamante porque normalmente los tres siempre dan diamantes 100 diamantes, 470 La puntuación máxima Los pavos, tanto el nivel 2 De 11 kilos como el nivel 3 Dan siempre diamantes Bueno, los nivel 2 de 11 kilos Algunas veces sí, otras veces no Bueno, os voy a poner Ahora también cuando felicite a Perrete Os voy a poner el mapa A ver Perrete, estate quieto que te pueda felicitar Venga, vamos a ver Muy bien Vamos a dar una galletita que nos está haciendo muy bien y ahora como os he dicho antes si sí os voy a poner el mapa para que veáis aquí en el sur del todo donde, donde ha sido vacío y continuaremos con, con la caza aquí en el rancho de, de la rueda venga para vámonos hemos visto antes una liebre vamos a ver si la localizamos mira ahí la tenemos ahí tenemos un nivel 3, cogemos nuestro 22, apuntamos y disparamos. Ha batido el animal, vamos a hacer la perrete que busque. Venga, perrete, búscalo. Como está muy cerquita, mira, mira, mira escucha, los pecaris. Se parece mucho al sonido de es una mezcla de jabalí y cerdo, pero la verdad hay es que tener en cuenta que los pecaris corren, que se las pelan, eh. Hay que tener mucho cuidado con ellos. He cazado antes un par de ellos nivel bajito, pero corren y se las pelan. Ya nos está llamando PRT para recoger nuestra libre. Que, madre mía, que es una, una libre más, más orejona. Tiene unas orejas inmensas, parece la, las orejas de, de un burro. Vamos a ver. Un diamante, la libre antílope. 6,50. ves las orejas que, que largas las tiene en comparación con la, con la libre europea? Vamos a disecarla y como se vengo haciendo os voy a poner el mapa para que veáis la zona donde donde ha sido batido, aquí, aquí en el norte. La verdad es que esta reserva animales tiene, solamente que, que saber encontrarlos y estoy contento con ella. alojamos a, a Perrete y miraremos por los prismáticos a ver si localizamos otro animal. Aunque que vegetaciones vegetación es complicado y continuamos con la caza aquí en Rancho del Arroyo vamos a mirar por los prismáticos porque he escuchado la llamada de un, de un lince vamos a ver, mira, ahí lo tenemos el perro te está puñendo, es blanco lo vemos ahí andando en, en bucle parece que está aquí, si sí está andando en bucle Yo no sé lo que pasa a estos linces que Disparamos con el solo king... Y creo que hemos impactado... Vamos hacia perrete terrete que busque... Busca terrete... Cazar con el perro nos da la jandica De que cuando empieza a gruñer... Pues ya estamos pendiente Y podemos localizar al lince... La verdad que es blanco... Muy bonito... Vamos a ver... Vaya... Un diamante... Un diamante... 27,80... Tres décimas más Que el anterior que cazamos... Que era un troll vamos a disecarlo y ahora os pondré el mapa donde ha sido batido veis que, que tengo mucha presión energética eso es porque la reserva está llena de animales así que vamos a elogiar a, a Perrete vamos a ver que se siente un poquito a ver si le podemos la otra vez lo elogiamos venga, una galletita hay que subirle la amistad para que esté contento el animal a ver si lo siente otra vez. Venga, lo bloqueamos otra vez. Venga, una caricia. Muy bien, perrete. Que lo estás haciendo muy bien. Y vamos a mirar por los prismáticos y a continuar con la caza aquí en esta reserva. Como veis la, la vegetación no, no ayuda, pero bueno, hay que estar pendiente a cualquier movimiento, cualquier sonido o cualquier huella que, que veamos. Vengo detrás de un coyote, ya lo tenemos allí, ahí está, es un legendario, buen impacto. Vengo persiguiéndolo un rato, que además que, que parece también te, te gruñe, entonces cuando lo, lo he visto no sabía si era un un lince o un coyote, pero bueno, he visto antes que era un coyote y vengo unos 400 o 500 metros persiguiéndole y al final lo, lo he conseguido lo ha alcanzado vemos que tenemos un impacto en órgano vital, un sangrado muy bueno, Perrete ya sale la por él, ya lo vemos allí tumbado en la carretera, nos llama Perrete y vamos a ver la, la puntuación. Un diamante 56,90, la verdad es que es muy bonito, ya conocíamos el coyote de, de la otra reserva, Vamos a, a disecarlo, y ahora pondré el mapa. Primero lo que vamos a Perrete que le baja la, la amistad, y ahí ves la zona donde ha sido abatido, y e iré luego a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!